estamos, ¿verdad? ¿Nos escuchan bien? Necesitamos necesitamos que nos den manitos arriba si nos están escuchando bien. Necesito que la gente me vaya comentando, por favor, la gente que se está conectando, si nos están escuchando en este momento. ¿Qué tal? ¿Nos escuchan? Por favor, díganos si nos escuchan ahí. Bueno, regálenme un momento que aquí me está llegando retroalimentación. Les voy a escribir en el chat para ver si nos escuchan, ¿ok? Si la gente que se está conectando ahí, bienvenidos los que se están conectando en este momento. Por favor, díganos si de verdad tenemos retorno de nuestro sonido. Si tenemos buen audio. Si no Conectada, está bien. bien. Alexita Moreno, Alexita, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué bueno que estás ahí, gracias por esa retroalimentación. Alexita, bueno, vamos a dar un par de minutos mientras, mientras, se mientras se conectan. Pues, les cuento una cosa, hoy tenemos dos motivos para celebrar. Uno, lo tenemos allá atrás, que después les vamos a contar cuando estemos cerrando esta sesión, que es porque ya se acerca el Día, día de la, de la, la mujer. mujer, el Día Internacional de la Mujer, y sobre todo el Mes de la Mujer, ¿cierto? Sabemos que es un, es un tema de diario, pero hay un día en especial que a nivel internacional se conmemora, ¿cierto? Y en SobSeguros, pues no somos ajenos a ellos. Hay un día especial y pues SobSeguros lo quiere, lo quiere celebrar de la mejor manera. Exacto. Y además destacar toda la labor que hacen ustedes, las mujeres, dentro, eh, dentro, pues, de, las dentro empresas, de todas las empresas, las agencias, las corredurías, estén ubicadas donde estén, pues ahí vamos a estar con ustedes celebrando y seguramente vamos a tener una muy buena sorpresa para ustedes así que súper pendientes mientras la gente se va conectando y qué bueno ahí llega eh, también Lina Orozco si nos están escuchando por favor eh, manitos y corazoncitos eh, vamos a ver si nos están escuchando el retorno por favor es súper importante que tengamos todos buen retorno de audio para escuchar lo que esta mujer del día de hoy nos quiere comentar para que empecemos ¿qué más Laura? ¿cómo vas? muy bien estás estrenando blues, está muy linda Además porque esta mujer, les cuento de una vez, esta mujer está cumpliendo años hoy, no voy a decir cuántas no voy a decir cuántos. La edad Cada... no se revela. Exacto, la edad no se revela, no voy a decir cuántos, pero esta mujer está de cumpleaños hoy, así que pues para ti un gran abrazo de corazón, unas gracias. felicitaciones enormes, Laura, porque cumples un papel muy bonito, además porque estamos hablando del tema del día de la mujer, sí. aquí tengo una mujer muy pilosa a mi lado, que hoy está con nosotros como la panelista principal desde Academias of Seguros. Y Ana Marcela, mil gracias por eh, eh, hacernos el, el feedback. Ahí te va a poner una manito arriba por regalarnos eh, la retroalimentación de que se escucha bien. Pues bueno, bienvenidos. Hoy es jueves 15 de febrero ya. 15 de febrero. Este año va a la carrera. Además es muy especial porque esta mujer está de cumpleaños. No les voy a decir cuántas. Tienen que adivinar que adivine. Vamos a ver qué le damos, pero... Esta mujer está de cumpleaños y además nosotros en Academia de seguros estamos felices. Estamos felices porque ustedes se están conectando, están llegando a este espacio. Y además los que vieron, tuvieron la oportunidad la semana pasada, ¿verdad? Tuvimos un gran conferencista. La gente que... ¿Cómo, cómo te pareció el tema con Gabriel Valle? Pues el tema con Gabriel Valle, no, la verdad, es un tema... Súper importante, yo creo que es para aplicarlo no solo en agencias de seguros sino en todas las empresas, aplicar Ajá. servicio al cliente y pues como él lo describe es aplicado en todo, en ventas, en la parte administrativa y pues sobre todo en la parte de servicio al cliente y en toda la estrategia de la empresa creo que es vital ponerla, o sea, tener en cuenta en la parte de servicio al cliente. Por supuesto y todo lo que estamos haciendo y lo que hicimos hace 15 días, lo que estamos haciendo hoy y lo que vamos a hacer dentro de, 15, dentro de 8 días con nuestro próximo panelista que se llama Andrés Augusto Flores. Es un tema de formación permanente para ustedes que son nuestros, eh, nuestra razón de ser, por supuesto. Además de que estamos generando la mayor y mejor comunidad de asesores e intermediarios de seguros en toda Latinoamérica. Aquí desde el corazón del centro de, de del eje cafetero colombiano, desde el corazón del eje cafetero colombiano, estamos haciendo muchísimas cosas para que todos ustedes allá puedan no solamente organizar todas sus agencias, sino que también podamos aprender y podamos tener espacios como el día de hoy y el día de hace ocho días que está recomendadísimo, así que por favor revísenlo y súper bueno. Exacto. La verdad es que son temas muy importantes, temas que la verdad lo que hacemos es que no solo aplique para agencias de seguros pues que, es nuestro, que son nuestros clientes, Ajá. sino que ustedes también lo puedan aplicar en otras empresas, yo sé que hay agencias que también manejan otro tipo de empresas, entonces pues eso va... Va muy relacionado como a, a todo, o sea, todas la, las áreas de cada empresa, a todos los temas que estamos de, de dando en Academia Subseguros, pues les van a servir mucho. Ok, por, por supuesto. Entonces, bueno, vamos entonces a entrar en materia. Una vez que ya se está conectando más gente, bienvenido. La gente que se, se acaba, se acaba de, de conectar aquí. Eh, bueno, vamos a ver una cosa. Entonces, por favor, indíquenos si se está viendo bien eh, La pantalla. La pantalla y vamos a entrar en materia a través primero de esta presentación, ¿cierto? Vamos entonces a iniciar esta presentación compartiendo la pantalla, y por favor, si lo están viendo ahí, pues indíquenos de que ahí lo están viendo. Ahí yo creo que está perfecto, tenemos la pantalla. Bueno, ahora sí, doña Laura, pues bienvenida, feliz cumpleaños, y adelante. Muchas gracias. Bueno, y vamos a ver algo que creo que muchos tienen como la expectativa de qué se trata. Últimas actualizaciones de subseguros. Este año, como ustedes saben, hemos tenido muchas actualizaciones y pues hoy las vamos a ver, vamos a mirar cómo se manejan, eh, la parte de tareas que la verdad he visto que tienen muchas preguntas en esa parte, pues vamos entonces a, a empezar con, con todos esos módulos nuevos que, que vamos a tener en subseguros para que empiecen ustedes también a, a usarlos de la mejor manera. Listo, entonces vamos a, a empezar últimas actualizaciones entonces tenemos el CRM tenemos CRM que como ustedes saben pues es una actualización que se lanzó la semana pasada tenemos nuevo formulario de clientes lo teníamos hace dos semanas sí es sí, como el nuevo formulario de clientes tenemos eh, colectivas pólizas colectivas bitácora de gestión que es todo el, el módulo de tareas que pues tiene un nuevo nombre que es bitácora de gestión y migración masiva de archivos digitales. Okay. Listo. Entonces, vamos a empezar con los tips que son. Vamos a empezar con pues, a mostrar entonces en qué consiste cada módulo y vamos, cómo los eh, pueden usar a, a Vamos usar. entonces arriba. Perfecto. Aquí tenemos el puntero, lo quitamos y vámonos para la parte de arriba en donde vamos a ingresar a través de nuestro navegador Google Chrome. Recuerden que esto es muy importante. Nosotros siempre recomendamos el uso de Google Chrome como navegador principal para entrar a Subseguros por la, el tema de compatibilidad y seguridad. Y vamos entonces a ingresar a, a Subseguros. Recuerden que ingresamos con usuario y contraseña. O Aquí sea voy a ingresar mi usuario. Y mi contraseña. Muy importante que recuerden que desde olvidaste tu contraseña, que es esta preguntita que está aquí abajo resaltada en azul, ustedes pueden recuperar la contraseña. En caso de que se les olvide, pues no es necesario que ustedes de pronto esperen a que, a, que, a que se la recuperen, sino que ustedes mismos lo pueden hacer en el tiempo que ustedes lo requieran. ¿Listo? Entonces vamos a entrar. Y vamos a empezar entonces con el módulo de clientes. Vamos a empezar a mirar cómo se maneja el formulario, qué contiene el nuevo formulario. Entonces esperemos que cargue. Ahí estamos. Ya está cargando. Y vamos a ir entonces a clientes. En clientes, como ustedes pueden ver, hay una nueva visualización. ¿Cuál es esta nueva visualización? Por ejemplo, yo aquí tengo creada una empresa y aquí tengo el icono de una empresa. O sea, me permite saber nada más con la imagen qué es, si es una persona natural o si es una empresa. Y también puedo saber si es hombre o mujer, o sea, también puedo saber el, el género, solo con ver la, la imagen. Aquí entonces tengo creada una empresa, ¿cierto? Voy a mirar qué opciones tengo desde el formulario. Entonces tengo editar, que editar me permite modificar los datos de la empresa, o en caso de una persona natural, modificar los datos de esa, de esa persona. Este formulario tiene, como es el caso de una empresa, tiene razón social y tiene la fecha de expedición de la, de la empresa, perdón, fecha de constitución, tiene las categorías, que es algo pues que se mantiene, tiene la autorización de, de tratamiento de datos, entonces ustedes ya desde aquí pueden saber si su cliente autoriza otro, el, el tratamiento de datos, tenemos las observaciones, miren que es más organizado el, el formulario, o sea, tiene una visualización más amigable. Aquí tenemos la ciudad, la sede. Así que es en caso pues, de que tengan varias oficinas. Actividad económica de la empresa. Ustedes pueden aquí poner a qué se dedica la empresa. Redes sociales. si el, el, La empresa, por ejemplo, tiene Facebook, tiene Instagram. La página web, que es tan importante. La dirección. Pueden agregar más datos. Por ejemplo, si quiero agregar otra dirección, otro teléfono, otro celular. Y aquí vamos a encontrar eh, si la empresa autoriza o no el envío de correos de pólizas por vencer y el envío de pagos, el, perdón, el envío de correos de pagos por vencer. Aquí está el nombre del usuario, que es donde ustedes pueden darle acceso al cliente. Para que él pueda ingresar a la plataforma. ¿Qué puede ver cuando ingresa a la plataforma? Puede ver las pólizas, puede ver los anexos, documentos digitales y los pagos que el cliente tiene creados en la, en la plataforma. Los datos solamente los puede visualizar. El cliente no puede tener ningún. O sea, no puede manipular nada de, de, de los datos que tenemos ahí creados. Eh, al enviar el, el usuario y la contraseña, se envía el link de acceso. Entonces ya él sabe por dónde debe acceder a, a subseguros con el usuario y esa contraseña. Aquí están las observaciones, o sea que es como todo el seguimiento que le hacemos al cliente y desde aquí entonces lo podemos, lo podemos ir llevando. Ahora vamos a ir a un cliente que es persona natural, que es un formulario un poquito diferente. Entonces pues digamos a este. En ese miren que la imagen es una mujer, yo inmediatamente me doy cuenta que es de género femenino y cuando ingreso pues voy a tener los datos de nombre, apellido, son campos obligatorios, el nombre, el apellido y el número de documento de identidad son campos que en este momento están como obligatorios. Tipo de documento, fecha de expedición, el género, femenino, masculino o empresa. Fecha de nacimiento del cliente, y aquí nos va a calcular la edad que tiene el cliente. El estrato, estrato socioeconómico, entonces ustedes aquí lo pueden poner. Lo mismo, autorización de tratamiento de datos, categorías, observaciones al cliente. También tenemos los datos adicionales, si tienen otra dirección, otro teléfono, ocupación del cliente. Entonces ustedes aquí van a encontrar una lista de ocupaciones. Por ejemplo, si yo quiero poner médico, aquí me va a aparecer médico. O si quiero poner otro, pues simplemente selecciono la opción otro y yo misma le pongo la ocupación. Lo mismo en las empresas. Eh, en la parte de las empresas, cuando ustedes van a poner aquí una empresa que ustedes ya tengan creada, la empresa debe estar creada, entonces ustedes colocan el nombre. Y automáticamente Subseguros arrastra la información de la empresa. Si no está creada, yo voy a elegir la opción Otros. Vamos aquí, Subseguros. Voy a poner la opción Otro y pongo la empresa. En caso de que no esté creada. Si yo no tengo creada como, como cliente de esa empresa, entonces le doy la opción Otro y le coloco el nombre de la empresa. Aquí entonces estamos... Ya en la otra parte del formulario, que es la parte derecha, y aquí ustedes encuentran el estado civil, si el cliente es soltero, casado, divorciado o en unión libre. El ingreso mensual, ustedes pueden aquí eh, poner los datos del ingreso mensual del cliente, que eso, eh, después ustedes van a, a usar esos datos. El patrimonio, si el cliente tiene casa propia, que eso se puede dar por una venta cruzada, entonces por ejemplo el número de casas, el cliente tiene dos casas. Número de hijos, entonces vamos a poner que el cliente tiene dos hijos. Y aquí me permite poner nombre de los hijos, teléfono y fecha de nacimiento. Listo, ustedes saben que las relaciones comerciales, saber de la familia también nos da opciones de venta. Número de vehículos, entonces voy a poner que tiene tres vehículos. Y aquí cuando yo pongo la información del vehículo, entonces me permite poner placa, fecha de vencimiento del SOAT, fecha de pago de impuestos y la fecha de vencimiento de la tecnomecánica. Estos datos que les permite a ustedes, en caso de que el cliente ya se le vaya a vencer el SOAT, pues ustedes pueden recordarle al cliente que se le va a vencer y si tienen ustedes venta de SOAT, pues automáticamente pueden hacer que el cliente si no, si no tiene el SOAT con ustedes, ustedes se lo puedan vender. Fecha de pago de impuestos, pues es una información que es muy necesaria para el cliente y pues es un valor agregado a darle esa información. Notificaciones. Entonces ustedes aquí pueden poner si el cliente autoriza el envío de correos y de mensajes de texto para informarle cuándo se vence la póliza y si tiene pagos pendientes. También tenemos el nombre del usuario, contraseña, también le podemos dar un usuario y contraseña al cliente para que ingrese. Y las observaciones. Listo. De esto se compone en este momento el formulario de clientes. En empresas y en persona natural. Entonces para que lo, lo entiendan a, a complementar esos datos. Pueden ir haciendo comentarios, pueden ir haciendo preguntas. Si tienen dudas recuerden que ahí estamos súper pendientes como para que ustedes vayan haciendo comentarios, dudas e inquietudes. Es muy importante para nosotros... Escucharlos, pues porque, bueno, en este caso leerlos, porque realmente retroalimenta todo lo que andamos haciendo para sus agencias y corredorías de seguros. Y con eso nos damos cuenta que están atentos y que están recibiendo toda la información. Listo. Así es. Tenemos dos, dos entradas al cliente. Quiero recordarles esta parte, pues porque antes teníamos desde el botón de acción la opción de editar el cliente. En este momento está al lado del botón de acción está la opción editar y también si solo doy clic al nombre de cliente pues puedo ingresar a los datos y puedo empezar a modificarlos. Listo, entonces eso por una parte, la parte pues de los clientes, también tenemos los filtros que son filtros ya más avanzados, tienen más información y pues podemos obtener informes más específicos. Tenemos las categorías, fechas de cumpleaños, desde qué rango queremos ver los cumpleaños de los clientes, las sedes, el vendedor. Les explico la parte de vendedor. El vendedor aplica si el cliente tiene pólizas creadas. Si yo le creé una póliza al cliente y le vinculé el vendedor, fácilmente lo puedo buscar por acá. Entonces, por ejemplo, si tiene el vendedor Laura Acevedo, yo le coloco el vendedor y aquí me va a aparecer. Todos esos clientes tienen pólizas creadas con ese vendedor. Hay una pregunta que nos hace... Eh nuestro amigo Diego Cano, sí. dice, Tiene una, tengo una pregunta, observo que hay dos campos de observaciones, alguno de estos es para el cliente y él puede observar esas observaciones. A ver Diego, vamos a, vamos a ingresar nuevamente, a ver qué es lo que tú estás eh, intentando decirnos y por favor escríbenos si, si respondemos bien la pregunta. ¿okay? Vamos a mirar, bueno, lo que pasa es que este campo de observaciones, como ustedes ven, si yo coloco acá una observación, Vamos a poner que, eh, llamar al cliente. Si yo pongo esta observación aquí, pues ya al momento que yo ingrese a la póliza, se va a quedar ahí, pero no me va a mostrar ni la fecha en que yo la puse, ni de pronto el seguimiento que le hice. Mientras que la observación que aparece en la parte de abajo, que es esta, son comentarios. O sea, son comentarios que yo le hago al cliente. Por ejemplo, hoy, lo, hoy eh, me contacté con el cliente. ¿Es como una bitácora más bien? ¿Es como una bitácora con un historial o qué? Exactamente, es como una, como una bitácora. Entonces yo le coloco que lo contacte, le digo añadir y miren que él me muestra la fecha. Entonces, entonces, ¿Eso no se ve cara al cliente? O sea, el, el, el asegurado no lo va a ver. No lo va a ver. Es para mi equipo de trabajo? Las observaciones no las ve el cliente, las observaciones son internas. Okay. O sea, es para manejo interno de ustedes. Perfecto. Listo, entonces de esto se trata, es como una bitácora. Uh -huh. Así es, Diego. Entonces, ahí está la respuesta a tu pregunta. Listo. Confírmenos, porfa, si... Si le quieres enviar si una felicitación, dar, no. Diego, de cumpleaños a esta mujer, con todo el cariño del mundo, te la recibimos, porque recuerda que hoy está de cumpleaños. Listo. Listo. Entonces, acá, desde Acción, también podemos ver el cliente, visualizarlo, o sea, que no podríamos modificar datos, sino simplemente visualizar esa información. Listo. Y también tenemos la opción de crear el usuario desde aquí afuera sin tener que ingresar al cliente, agregar tareas y eliminar el cliente. Eso, eh, esta parte de acá que es eh, seleccionar todo, seleccionar todos para yo poder venir a, a este botoncito, le decimos seleccionar todo, y se seleccionan todos los clientes de todas las páginas. Listo, para que lo tengan en cuenta, ya lo tienen en producción, ya lo pueden ver. Y les contaba pues el tema de los filtros. Ya vimos el tema del vendedor, tenemos el estado civil, tenemos aquí eh, si tiene hijos o no tiene hijos, número de hijos, entonces por ejemplo yo quiero saber los clientes que tienen solo dos hijos y al darle buscar pues me va a traer solamente esos clientes, la edad, un rango de edades, eh, acá tenemos si tiene propiedades o no, la placa, el tipo de cliente, Ustedes saben que los clientes pueden ser prospecto, perdón, pueden ser empresa, persona o consorcio. El género. Y si tienen pólizas, ¿de qué ramos son las pólizas? ¿Listo? Y ahora vamos a ir entonces, quiero, o sea, la idea es que empiecen a comentar si les queda clara la información. Si tienen dudas, si tienen preguntas, para ir entonces al otro al otro módulo. ¿Listo? Perfecto, vamos a ver entonces, mientras tanto, ahí la gente se va acordando de sus preguntas y vamos viendo entonces eh, qué módulo se trata el siguiente. Listo, el siguiente módulo es CRM. Vamos a ver entonces de qué se trata CRM. Es un módulo que yo sé que muchos de ustedes están súper interesados porque va a ayudar en todo el tema de la prospección y, y además del seguimiento de, de, de cómo va ese embudo de ventas que yo tengo dentro de mi organización. Listo, voy a cambiar entonces de dirección y voy a ingresar por aquí, que es por donde tenemos todas las actualizaciones para que ustedes puedan ver el módulo de CRM. Ya les habíamos pues contado con una asesoría que tuvimos con Lina de qué se trataba el CRM. Hoy vamos a hacer como una retroalimentación para que ustedes puedan hacer preguntas, ya muchos lo, lo pudieron conocer, entonces para que nos comenten cómo, cómo les parece. ¿Listo? Actualmente nuestro equipo de trabajo está, digamos que mucho trabajando, metiéndole la ficha a este tema, como decimos aquí en Colombia, para que pueda salir con unos nuevos ajustes que estamos, eh, unas nuevas mejoras que estamos preparando para todos ustedes. Sí. Listo. Acá entonces tenemos CRM, desde acá yo puedo crear un negocio nuevo, CRM me permite como tener eh, la trazabilidad de todos los, los negocios y en qué estado se encuentra cada uno. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo crear un negocio nuevo, puedo decir, digamos, póliza de hogar, ¿cierto? Vamos a crear una cita. Acá tenemos el valor estimado del negocio. Yo le voy a poner voy a ponerle 4 millones. El vendedor. Entonces, vamos a seleccionar un vendedor. Vamos a seleccionar el ramo. Entonces, sabemos que el ramo es hogar. Y el cliente. Recuerden que el cliente lo pueden tener creado, pues, porque es un cliente que ya de pronto hemos hecho otros negocios con él. Entonces, ahí lo tenemos. O también lo pueden crear desde este botón. Este botón verde me permite editar los datos del cliente, actualizarlos, o también me permite crearlos. Listo. Acá si el cliente ya está creado, pues me va a mostrar el teléfono, el celular, el correo electrónico, toda la información. Aquí le puedo decir más detalles. Y me va a traer entonces el formulario. En el formulario ustedes pueden ver los días transcurridos del negocio, o sea, cuánto lleva el negocio en gestión. Estos son como los días de, de gestión del negocio. Nombre del negocio, ya se lo dimos. Eh, Póliza. hogar. Valor estimado del negocio, 4 millones. Aquí tengo la otra, pues, información, que es teléfono, celular y correo electrónico. Observación, qué comentarios quiero yo hacerle a ese, a ese negocio. Y si yo necesito que de pronto le hacer un comentario quiero que me mande una alerta, entonces yo le voy a poner acá, eh, llamar al cliente, le voy a poner generar alerta, sí, quiero que me genere una alerta, cuando quiere el eh, cliente que yo lo llame, entonces le voy a decir que el, no, día no, el lunes, el lunes ajá, 19, perfecto, 19, y le damos a añadir, entonces ya sé que al momento que yo, eh, ya el 19 la plataforma me va a mandar la alerta para que yo llame al cliente o para que le haga una visita o podemos poner pues las observaciones que necesitemos okay. hay, no, hay un comentario que hace Alejandro Jaramillo y bienvenido Alejandro a, a este webinar qué alegría tenerte por aquí bienvenido. Eh, es, es muy pertinente lo que él dice que si las mejoras que actualmente estamos haciendo van a ir también migradas a, a la versión móvil pues te contamos Alejandro y para toda la gente que está dentro del webinar, estamos trabajando ya en una, no mejor dicho, no estamos actualizando la actual versión que tenemos, valga la redundancia, de nuestro aplicativo móvil, sino que estamos haciendo una nueva versión de un nuevo aplicativo móvil que va a contemplar las dos plataformas más importantes. Tanto Android como iPhone en este momento están en construcción, ya no es un rediseño, sino que es rehacer nuevamente toda la plataforma desde la parte móvil. De eso se trata. La actualización pues, va a quedar en estos primeros seis meses para que estén muy pendientes. Listo, nosotros les vamos informando para cuándo quedaría. Les contaba que aquí en CRM yo también puedo poner las aseguradoras. ¿Con qué aseguradora voy a cotizar? Entonces, por ejemplo, yo quiero cotizar con suramericana y además quiero cotizar con Allianz, ¿cierto? Esas son las dos aseguradoras opcionadas para cotizar esta, esta póliza de hogar. Y aquí puedo adjuntar archivos. Entonces, por ejemplo, si quiero adjuntar, digamos que ya me llegó la cotización, entonces yo la adjunto o quiero adjuntar de pronto documentos de cliente, entonces acá los puedo guardar. Aquí voy a encontrar el historial de negocios, de qué se trata, que si ya yo cambié de estado este negocio, puedo entrar aquí y puedo ver qué, qué ha transcurrido, o sea, qué he visto con ese negocio, qué ha pasado con él. Listo, entonces como para que tengan esa información ahí a la mano. Lo que ven aquí son los diferentes estados que le podemos dar al, al, al negocio. Por ejemplo, tengo no contactado, en este momento pues estoy apenas eh, iniciando el negocio, luego voy a contactar el cliente que quede contactado el 19 de febrero, entonces digamos que ya lo contacté, voy a pasar, el negocio a estado contactado. Uh -huh. Listo. Lo voy a guardar. Y, y miren que acá me queda. ¿Qué información tiene en el listado? Tiene el nombre del, del cliente, tiene el ramo, tiene el monto, que fueron 4 millones que yo le coloqué, tiene el email de cliente, que son los datos como más importantes para yo contactar al cliente, y el teléfono y el celular. Aquí tenemos los estados. Estas son las, estas son las etapas del negocio. Y desde acá yo las puedo cambiar. En ese momento están etapa contactado. Pero digamos que ya el cliente lo contacté y me dijo, sí, quiero la póliza. Envíeme por favor la cotización. Entonces le voy a decir, cotización enviada. Aquí me va a salir la alerta donde él me va a decir, realmente desea realizar el cambio de etapa, este cambio será irreversible. Yo le voy a decir que sí. Que lo quiero cambiar. Ya tengo entonces... Cotización enviada, pendiente por cerrar, vendido y perdido. Aquí entonces le decimos pendiente por cerrar, ya le enviamos la cotización al cliente. Y de aquí entonces ya le vamos a pasar a vendido. Listo. Ya hoy vendimos el, el, la póliza. Listo. En esta parte donde dice gestión de negocio, yo puedo ver, yo puedo ver un, un informe esta gráfica me indica número de negocios vendidos, tengo tres. O sea, tengo tres negocios en estado vendido, en esa etapa. Y aquí puedo tener el número de días de gestión de ese negocio, de esos tres negocios que ya vendí. Hace un promedio porque tengo dos negocios en estado, tres, perdón, tres negocios que no se han, o sea, tienen cero días de gestión, pero hace hacer promedio. Si tengo dos que ya vendí y tengo uno con un... Tengo dos con cero días, perdón, y tengo uno con un día, pues en el mi promedio esos tres negocios. Y aquí me da el, el estado. Entonces me dice, días gestión 0.4. Y número de negocios vendidos 3. Listo, nada más con, con ustedes entrar aquí, visualizan la información de forma inmediata. Aquí tenemos el embudo. El embudo nos muestra como toda la trazabilidad de todos los negocios que hemos creado en CRM. Entonces, por ejemplo, creé siete negocios en estado no contactado. Seis de esos negocios pasaron a estado contactado. Cinco de esos negocios envié la cotización, o sea, pude enviar la cotización. Cinco de esos negocios están en estado pendiente por cerrar. Y tres de esos negocios, de esos cinco que estaban en pendiente por cerrar, los pude vender. Entonces ahí ustedes se dan cuenta cómo fue la gestión de ustedes. Listo, hasta ahí. ¿Dudas, comentarios? Obviamente, eh, y para Alejandro y para la gente que está súper interesada en este tema, eh, es bueno recalcar que esta es nuestra primera versión, ¿cierto? Ya formalmente hablando, de un CRM dentro de SoftSeguros que va ligado, íntimamente ligado a su software de administración de. El tema de la agencia o el de su empresa intermediadora de seguros, ¿verdad? Así que si tienen comentarios, dudas eh, y mejoras, por favor, háganlo que este espacio se hizo para eso. No se hizo solamente para nosotros hablar y que, y, y que ustedes escuchen, sino que para que también retroalimentemos y construyamos entre todos. Ustedes que son los, eh, los que realmente más saben del negocio y nosotros también sabemos mucho, pero también sabemos más de, del tema de tecnología y de software. Entonces... Aquí se van a juntar, la idea es que juntemos nuestros dos conocimientos para que saquemos la mejor plataforma para que ustedes puedan tener y usar dentro de sus agencias de seguros. Bueno, y también la idea es que esos espacios se diseñan para que ustedes pregunten. Ustedes saben que una capacitación no se trata de que, de que una persona hable y cuente y diga, sino que ustedes pregunten. Si ustedes tienen dudas, queden claras de una vez que después de pronto cuando ya tengan el módulo disponible ustedes no vayan a empezar a mirar ni cómo lo uso, nunca mire cómo se usa hasta este botón, esto para qué sirve, sino que de una vez lo tengan y de una vez sepan cómo se usa. Y se usa la idea. Entonces no se queden con las preguntas, sino que de una vez las vamos aclarando. ¿Tenemos otro tema por ahí? Tenemos otro tema, vamos a terminar con este y pasamos a las pólizas colectivas. Okay. Aquí tenemos entonces filtros... CRM nos permite filtrar por etapas, entonces vamos a ver por ejemplo los, los negocios vendidos. Para que ustedes comparen con el, con el indicador que les mostré. Entonces miren que si sí son tres negocios que están vendidos, son tres que están en ese estado y si yo me voy entonces a gestión de negocios, me va a decir que son tres. Tres negocios vendí, o sea que yo Puedo solamente con visualizar este, este indicador, sé cómo me fue en el mes, sé cómo se está haciendo la gestión con los clientes, y pues está eh, también en filtros, los ramos, puedo ver entonces con qué ramos tengo más negocios, con qué ramos he cerrado más negocios, y de pronto los estados que, que tiene cada uno. Los vendedores, acá me van a aparecer de pronto, quiero ver con qué vendedor he hecho más gestión, pero con ese no he hecho gestión. Entonces está ahí. Y acá le puedo poner la aseguradora, con qué aseguradora de pronto gestionamos más negocios, o con cuál de pronto podemos abrir eh, eh, más mercado. Y aquí tenemos el periodo a analizar. Entonces ustedes aquí pueden seleccionar una fecha, digamos del 1 de febrero al 28 de febrero, qué negocios se han gestionado, en qué estado se encuentran, para de pronto así ustedes poner, tener más claras las estrategias. ¿Listo? Bueno, ya aquí entonces está el tema de exportar a Excel. Pueden exportar a Excel los negocios. Pueden aquí buscar por título el negocio o por número. Ustedes vieron que acá hay un numerito que tiene cada negocio, 22, 18. Por ese número yo los puedo buscar y pues fácilmente los ubico. De pronto si el cliente me llama y me pregunta, vengan, ¿en qué va mi... Mi negocio ha no va en esto y lo busco acá fácilmente. Listo, terminamos entonces con el tema de CRM. Les voy a contar cómo se maneja el, el módulo de CRM. CRM es un módulo adicional, tiene un costo de 300 mil pesos. Es un costo pues realmente pensaría yo que bajo porque es un módulo muy completo. Es un modelo que les permite a ustedes llevar toda la gestión. Ustedes saben que son indicadores específicos que a ustedes les permite saber cómo va la gestión de su negocio, cómo va de pronto la gestión de los vendedores. Y pues como ustedes saben, eh, como acabaron de ver, es muy completo. Mi información es muy completa. Entonces los invito a que si están interesados nos pueden escribir. Ajá. Nos pueden escribir también por aquí. Y pues los vamos a ir contactando. ¿Listo? para que eh, los que estén interesados y si de pronto quieren ampliar la información, pues nos van contando, listo, vamos a estar muy atentos. Eh, vamos a ir entonces con pólizas colectivas, sí quiero que me cuenten cómo les parece el módulo, es muy importante para nosotros saber cómo les parece a ustedes, qué dudas tienen, comentarios, todo, listo. Y voy a pasar entonces nuevamente a, a la plataforma, para que puedan ver colectivas. De colectivas vamos a seguir con el módulo de tareas o bitácora de gestión. Okay. Listo, acá estamos entonces ya en en subseguros y vamos a ingresar a pólizas. Ustedes saben que en pólizas tenemos un filtro, botón de filtros, que me permite seleccionar solamente las pólizas colectivas, que en este momento quiero ver. Las pólizas colectivas las identificamos por la letra C. Entonces todas las pólizas tienen un, una letra inicial que las identifica. Las individuales tienen la I, las hijas tienen la H y las colectivas tienen la C. Listo, es una forma muy fácil de identificarlas. Y desde filtros pues las puedo, las puedo seleccionar. Las pólizas colectivas yo las puedo editar desde el botón de acción. Es un nuevo formulario, se adecuó al formulario que tienen las pólizas individuales, o sea que quedarán iguales los dos formularios y aquí ustedes van a encontrar el número de póliza, que es un campo obligatorio, el estado de la póliza, que recuerden que son seis estados eh, de vengada la colocamos también porque ya las pólizas colectivas se pueden renovar, al igual que como se renuevan las pólizas individuales. Tenemos también aseguradora, este botoncito de acá que es tan importante, que es el de si la póliza es renovable o no. Tenemos el ramo, tenemos la fecha de expedición de la póliza, fecha de inicio y fecha de fin. La sede, el cliente y las categorías. Aquí voy a encontrar la información del tomador, y las observaciones, ¿listo? nombre del tomador y documento de identidad hay una parte muy importante de esta póliza de la póliza colectiva que es esta que se llama periodicidad del pago de periodicidad del pago dependen unos campos entonces por ejemplo, si yo tengo la póliza anual me permite poner la información de prima y la información de comisiones espérenme que acá voy a pasar a mensual, luego la paso a anual. Y aquí me aparece entonces el campo. Campo de prima, porque pues sabemos que es una prima total, entonces ya la podemos poner acá. Gastos de expedición de la póliza, el IVA, eh, el porcentaje de IVA, porcentaje de comisión que es editable, ustedes pueden adecuar la, la, la comisión, la participación de la póliza, el total y el total de la comisión. Esos son los datos que salen al poner periodicidad anual. En periodicidad mensual, pues sabemos que la prima puede variar cada mes, entonces pues yo no voy a tener una prima fija. Entonces por eso el campo de prima se desaparece. Aquí tengo la opción de crear los pagos, pues también hay otras opciones que son trimestral, semestral, pero las dos como más relevantes son, son mensual y anual. Está también la forma de pago, de contado financiada, fraccionada y el medio de pago. Recuerden que esos dos campos son diferentes, forma de pago y medio de pago. Y desde acá pues ya tenemos el listado de pagos. La póliza tiene los riesgos asegurados, que digamos si yo tengo una póliza colectiva de autos, entonces yo debo asegurar, digamos que tengo asegurados 12 autos. Entonces desde acá los voy a crear. ¿Cómo creo los riesgos? Le digo incluir riesgo y la información que me pide es número de anexo o el certificado, número de certificado que le da la aseguradora a cada riesgo de la póliza. El número de riesgo, que puede ser un consecutivo que puede ir desde 1 hasta 12. Ya según como ustedes lo quieran nombrar. Está la fecha de inicio, fecha en que ingresa el riesgo a la póliza. Aquí tenemos el riesgo u objeto asegurado. Que digamos en, en el caso de auto sería la placa. Está la prima mensual, está el nombre del beneficiario, documento del beneficiario, el asegurado y el documento del asegurado. listo Estos dos datos se incluyen acá porque es acá es donde se deriva toda la información para los anexos. Está el porcentaje de IVA, los gastos de expedición y aquí tenemos dos campos que son empresa y empleado. Sigamos digamos esta, esta persona que estamos asegurando es un empleado de una empresa, entonces yo puedo poner cuál empleado es, que debe estar creado, creado como cliente y a qué empresa pertenece. Aquí tenemos las observaciones y la relación de contenidos. Pues acá Voy a ir poniendo los datos para que hagamos un ejemplo de los... De los anexos. Pongo la prima. Voy a poner 100 mil pesos. Voy a poner también. El asegurado. El porcentaje de IVA. Que lo podemos determinar nosotros. 19%. Y acá ya me da el total. 119 mil. La empresa. Como les decía. Ya ustedes la pueden tener creada como cliente. Y lo mismo el empleado. Entonces yo lo selecciono me voy a observaciones, pongo anotaciones importantes y en relación de contenidos y accesorios, la información adicional, ¿cierto? Entonces, si el cliente de pronto tiene, si le quiero poner el motor, el chasis, toda esa información la puedo poner acá. Y le vamos a dar guardar. Entonces, para yo crearle el pago, digamos que es una póliza mensual. En las pólizas mensuales los pagos se crean desde los anexos. Los anexos los genero desde acciones globales. Los anexos van a depender de los riesgos asegurados. Entonces, por ejemplo, si yo le digo generar anexo, pues él me va a traer la información de este, de este riesgo que acaba de crear. Entonces acá le puedo poner la información de ese riesgo, entonces le pongo el número, va a ser el número 1, la placa... Espérenme, ahí ya colocamos la placa. La placa no, no la trae porque si yo estoy generando un anexo con varios riesgos, pues me traer, no me va a traer toda la información de esos riesgos, porque solo va a generar un anexo. Entonces, por eso en ese caso la placa no la trae. Y como si eh, solamente creando uno, pues entonces no la debo poner yo. ¿Listo? Acá entonces pongo nuevamente los datos, la prima, los gastos de expedición. El IVA. Listo. Acá le pongo autocalcular al IVA. Y listo, acá le digo entonces crear guardar, deseo crear el pago correspondiente a ese anexo, continuar, es ahí ya guardo el, el anexo, guardo el pago y me voy entonces aquí a la información de los anexos, aquí ya tenía un anexo creado, este es el anexo que acabo de crear y pues ya me quedó el pago de este mes para, ese, para esta póliza, a los riesgos, perdón, a los anexos yo les puedo generar re remisiones, la remisión me va a traer la información del riesgo, que es esta que ustedes ven aquí. Número de riesgo, nombre del, del asegurado, documento del asegurado, y si es un empleado, pues nombre del empleado. Me trae todos los datos del ramo, número de póliza, vigencia, prima neta, gastos, y toda la información de la póliza. ¿Listo? Esa sería la información de los anexos. Entonces, si es una póliza anual, le creo un solo pago por el valor total de la póliza. Si es una póliza mensual, cada mes le voy a crear el anexo y a ese anexo le creo el pago por el valor mensual de esa póliza. ¿Listo? Y aquí pues ya voy a tener la información de los riesgos, que también los puedo excluir en caso pues de que pronto este riesgo vendió el carro. Entonces yo le digo excluir riesgo, pongo el motivo de la exclusión y pues ya me quedaría aquí en el historial historial de riesgos asegurados desde acciones globales pueden generar las remisiones y pueden exportar a excel los los riesgos aquí en anexo este anexo se maneja de la misma manera como se maneja en el individual la única diferente es la forma de crearlo y pues que me arrastra la información de los de los riesgos asegurados se mantiene el, el archivo perdón el campo de los archivos las remisiones las puedo ver desde acá y desde aquí puedo ver el historial de cambios listo que el historial de cambios me permite ver quién creó la póliza qué cambios le hizo a la póliza listo qué dudas tienen en esa parte cómo les pareció la póliza colectiva listo así bueno, que antes de la póliza colectiva así es como para que vamos tratando de cerrar entonces esta sesión eh, ahí vemos que Alejandro sobre todo ha, ha tenido muy buenos comentarios y ahí estamos tratando de, de, de contestarte la medida de lo posible, Alejandro. De todas maneras, yo creo que va a ser bueno eh, concertar una cita contigo de manera virtual como para que veamos todos esos ajustes o, o esas inquietudes que tienes, cómo le puede servir a Subseguros para ir creciendo en la medida de que tú nos vayas retroalimentando como experto en ese campo como tal. Mil gracias, Alejandro, por estar súper atento ahí. Listo, vamos contestando las, las preguntas de Alejandro. Muchas gracias por, porque sabemos que está atento y porque sabemos que está recibiendo toda la información. Listo, vamos a ir entonces con tareas, bitácora de gestión. Y con ese cerramos, con ese cerramos el cerramos. día de hoy. Cerramos, este es un, un, un módulo que estamos estrenando, entonces quiero que lo conozcan, duda, que despejen dudas porque sé que tienen muchas, entonces vamos a empezar. La tarea en este nuevo módulo se crea desde aquí, más tarea. Ponemos el título, entonces vamos a poner visitar al cliente. La tarea puede ir sobre una póliza, sobre un cliente o sobre un siniestro. Si la tarea no va relacionada a ninguno de estos tres, o si de pronto el cliente no está creado o la póliza no está creada, simplemente le coloco cliente, pero donde dice seleccionar lo dejo tal cual, o sea no lo muevo. Y le coloco asignado a, Entonces le voy a poner que va eh, a mí, ¿cierto? Yo misma me voy a poner la tarea. Prioridad, también eh, podemos darle prioridad a la tarea, hay tres prioridades, alta, media y baja. Entonces le voy a poner prioridad alta. Fecha de vencimiento de la tarea, le voy a poner que se vence el 22 de febrero. Y quiero que la alerta me la mande el 17, el sábado. Desde el sábado yo voy a recibir la alerta y me va a decir, mire, usted tiene una tarea creada para el 22. O sea, recordándome que tengo una tarea que debo finalizar. Y aquí voy, vamos a poner la, la descripción. Vamos a darle guardar a la tarea. Miren que me la dejó guardar con, con normalidad. En observaciones, voy a hacerle comentarios a la tarea. Entonces le voy a poner que el cliente. Cliente aplazó la visita y le digo añadir ese comentario les va a llegar a ustedes al correo la persona que hizo ese comentario y a la que le asignaron la tarea pues va a saber que se le hizo una observación a esa tarea listo y pues se va a dar cuenta que el cliente aplazó la, la visita en subtareas ustedes pueden agregar digamos que la tarea es la principal y las subtareas son como las actividades que dependen de esa tarea. Entonces le voy a poner confirmar, visita con el cliente. Y le doy más. Aquí ya agregué, agregué la subtarea. Entonces aquí le voy a poner que va a una póliza, en este caso va un cliente. Le voy a poner eh, asignado a. Le voy a poner el estado sin empezar la prioridad alta, la fecha nuevamente de vencimiento y la fecha de alerta, ¿listo? De esta tarea, de esta subtarea, depende que la tarea que acaba de crear se cumpla, entonces le voy a dar prioridad alta porque la debo hacer para poder que para poder que la otra tarea se pueda cumplir. Las observaciones, entonces acá lo mismo, puedo poner eh, observaciones importantes a esa tarea y le puedo cargar archivos, entonces le puedo cargar, por ejemplo, la cámara de comercio de cliente, el root, todas esas cosas importantes, todos esos archivos. Y acá le voy a dar guardar tarea. Listo, aquí ya me quedó creada la tarea. Ya la tengo creada y para salir me dedico a cerrar. Cada tarea tiene un, un número, como un ID. Cuando yo la creo, automáticamente me queda con ese número. Es pues bueno también recordarles, y, y qué pena que te interrumpa ahí, cómo, cómo pueden buscar ellos la tar las tareas que tenían antes creadas. Listo, ya iba para allá. Yo sé que la actualización la hicimos la semana pasada y ya muchos clientes venían trabajando con este módulo. Las tareas, les cuento que no se desaparecen, las tareas siguen tal cual como ustedes las crearon. Lo único es que como está el filtro, entonces ustedes que deben hacer, deben ingresar a asignado a y seleccionar la opción todos. Lo mismo en Asignado por, seleccionan todos y dan clic en Buscar. Listo, aquí automáticamente me van a aparecer todas las tareas que yo tenía creadas antes de la actualización. Y desde aquí pues, ya van a estar separadas según la fecha de la, de la tarea, según la fecha de finalización. Por ejemplo, estas que tengo acá ya están vencidas. Fueron tareas que nunca completé y pues que ya se pasó la fecha de finalización las tareas que debo realizar hoy, acá las tengo, las tareas que voy a realizar mañana, esto me permite como tener un orden de prioridades, las tareas que son próximas, o sea que tienen como una fecha un poquito lejos, y las que no tienen fecha, o sea nunca les puse fecha de, de finalización. Yo desde aquí, desde, desde la tarea, puedo asignarle también los, los estados, Aquí no, espérenme, aquí le puedo asignar de los estados, digamos que esta tarea ya la, ya la terminé, entonces le digo completada, eso sí, si tengo subtareas que dependen de esa tarea grande, a las subtareas no las puedo terminar hasta que no haya terminado la otra tarea, listo, muy importante eso. Y pues eh, se puede decir acciones globales, eliminar tareas de forma masiva, reasignar tareas. Si de pronto yo le asigné esta tarea a Felipe, pero resulta que Felipe por motivos de tiempo no la pudo realizar, entonces él me avisa a mí no pudo realizar la tarea. Yo se la puedo asignar a otro usuario y a ese otro usuario le va a llegar el correo confirmándole que a él le han asignado una tarea. Y también las podemos cancelar. Entonces, en caso de que la tarea ya no se va a realizar, yo simplemente le doy clic a la tarea, la selecciono y le digo acciones globales, cancelar tarea. El primero me pregunta si yo quiero cancelar la tarea yo le digo que sí. Listo, ya quedó cancelada. También tenemos filtros. Entonces, ustedes desde aquí le pueden, pueden filtrar por estados de la tarea, por prioridad, alta, media, baja, por asignado a, aquí le asigné esa tarea, la fecha de finalización, fecha de alerta y fecha de creación de la tarea. Listo, y también las pueden exportar a Excel. Todas las tareas son exportables a Excel. En cada pestaña vencidas, las de hoy, las de mañana y las próximas. ¿Qué dudas tienen en este módulo? Ah, y también pueden ver los días transcurridos. Por ejemplo, en esta tarea pues no han transcurrido días, entonces están cero. Y hasta la fecha de vencimiento, que desde aquí la puedo ver fácilmente. Estos estados, cada uno tiene un color. Entonces, si está en proceso, está en amarillo. Si está completada, está en rojo. Listo. Con eso lo pueden diferenciar fácilmente. Y yo desde aquí pues puedo ingresar a la tarea. Simplemente le doy clic al nombre de la tarea y ya estoy dentro de ella. Listo. Desde clientes también las pueden crear. Entonces yo desde clientes puedo ver todas las tareas que le creé a, a este cliente. Le este primero. Desde acá yo puedo ver todo lo que le asigné. Lo mismo en pólizas y lo mismo en siniestros. Y desde cada módulo ustedes pueden crear tareas que van relacionadas a ese cliente. Listo. Okay. Hay, dos, hay dos cosas que, que quiero recordarles antes de, de que acabemos aquí. Un par de tips súper importantes. Son muy básicos, pero Digamos que nos hemos notado como, como una pregunta recurrente, una pregunta frecuente dentro de nuestra, eh, digamos que el sistema de soporte que tenemos actualmente. Es, uno, recuperar contraseña y dos, eh, la resolución de facturación para el caso de la gente de Colombia. Entonces vamos a hacer esos dos ejemplos muy rápidamente y ya vamos para el cierre. Listo. Eh, recuperar contraseña hay dos formas. Una. Desde el botón que les, de, perdón, desde el, el link que les mostré al iniciar o sale sea, ingresar a subseguros, que es el que dice ah, eh, olvidaste tu contraseña, que es la pregunta, y el otro que está desde los usuarios. El gerente puede ingresar a cada usuario y digamos a mí se me olvidó la, la contraseña, entonces yo le digo al usuario gerente que si por favor me la recupera. Entonces el que hace ingresa a restablecer contraseña. Esta contraseña que dice digite la contraseña demo.wilton es la contraseña del usuario que en este momento está realizando el cambio, o sea, la mía. Y esta que aparece abajo es la contraseña del usuario al cual le voy a realizar el cambio. ¿Listo? Claros esos dos datos. Esta es la del usuario que está realizando el cambio. Arriba y abajo. Y esta es la contraseña Ajá. del usuario al cual le vamos a realizar el cambio de contraseña. Perfecto. Y para actualizar la resolución de facturación, ingresamos a Más, a la pestaña Más, Configuración de Agencia, Información de Agencia. Aquí van a encontrar de último, que es este último, último campo, van a encontrar la resolución. Entonces ustedes queden poner en la resolución el número, aquí está el ejemplo, el número de la resolución, la fecha de expedición, entonces eh, el número de la resolución del 28 de febrero del 2014, y desde dónde va el consecutivo hasta qué, hasta qué número de consecutivo tenemos. Entonces, en este caso, desde el 0 hasta el 1000. ¿Listo? Esos son los tres datos importantes que hay poner en la resolución. Y aquí pueden adjuntar el logo. Entonces, en caso de que quieran cambiar el logo, simplemente dan clic acá y lo cargan. Y ya quedan con el logo actualizado. ¿Listo? Así es. Listo. Y lo otro que les mostraba, pues está desde acá afuera. También ustedes mismos, nosotros cuando les enviamos los usuarios, les pedimos que cambien las contraseñas. Las contraseñas para cada usuario las cambian desde acá. Demo, perdón, eh, le dan clic acá donde está esta flechita, donde aparece el nombre de la marca, le dan clic, le damos clic en demo.wilton, que es mi usuario, le coloco el nombre, el apellido, si de pronto no los tengo configurados, el correo y le digo restablecer contraseña. Entonces ahí voy a cambiar la contraseña de ese, de ese usuario, o sea, de mi usuario. Y hacia afuera pues también lo puedo hacer. Miren que hay muchas formas de cambiar la contraseña. Listo, es muy fácil, es muy rápido. Y acá le decimos olvidaste tu contraseña. Simplemente coloco el correo con que está registrado mi usuario, a ese correo me va a llegar un, un link para yo poder restablecer mi contraseña. Así de fácil es. Listo. Por supuesto, entonces, ahí estamos de vuelta nosotros eh, nuevamente, aquí esta mujer se está peinando, ante todo la, la vanidad de las mujeres, además ella está de cumpleaños, les recuerdo, para quien la quiera felicitar así de manera pública, pues es el momento preciso. Esta mujer está de cumpleaños el día de hoy, no voy a decir cuántos, eso dije yo, que sí, tienen también. que adivinar, tienen que adivinar, Esto, esto también se trata de, de, de un poco de, de este tema, pero bueno, de todas maneras, Laura, muchísimas gracias por poner todo el empeño y todo el empuje y todo el talento, sobre todo en estas sesiones de eh, Academia Seguros. Hoy jueves 15 de febrero, eh, una fecha muy especial para nosotros, para ella y para todos ustedes, porque nos encontramos nuevamente, ahí me está diciendo o nos está diciendo Alejandro Jaramillo que feliz cumpleaños, Laura, que tiene 25. Vamos a ver, está cerquita, ¿no? Bien, ¿quién da más? ¿Quién da más? Por aquí también Milena Barbosa nos está diciendo... Que muchísimas, oh, muchísimas felicidades, Muchas gracias por gracias. la capacitación. Muchísimas oh. gracias. Ajá. Recuerden que los videos que hacemos de acá en seguros quedan disponibles, o sea, los pueden ver en cualquier momento. Así es. Por ejemplo, en, en la semana pasada, el de Gabriel, lo pueden empezar a ver, ya lo tienen ahí disponible en cualquier momento que lo quieran ver, si no alcanzaron a verlo ese día, pues lo, pueden ya, lo tienen ya disponible. Aquí nos dice Diego Cano, Laura, feliz cumpleaños, que Dios te come de bendiciones. Muchas gracias. <risa> Muchísimas Así gracias. es, a ustedes, Diego, Milena, Alejandro, a toda la gente que está eh, conectada el día de hoy en Academia Sol Seguros, pues ustedes están viendo aquí detrás de nosotros una pantalla muy bonita, ¿cierto? Esto no es un diseño eh, ahí aleatorio que, que, que cayó, porque sí, sino porque se acerca un mes muy importante para todos nosotros, sobre todo para todas las mujeres, para todas las hermosas mujeres que trabajan al lado, hombro a hombro, al lado de todos nosotros y que conforman parte fundamental de nuestros equipos, pues Softseguros está preparando una muy grata sorpresa para todas ustedes, así que estén muy pendientes de todas nuestras redes, de sus correos electrónicos, seguramente les va a llegar información para que bueno, para que vamos a hacer vamos a hacer una dinámica muy muy muy interesante y sobre todo donde ustedes van a tener unas grandes sorpresas, así que no se despeguen de nuestras redes, recuerden que nos pueden encontrar en instagram estamos en twitter estamos en facebook por supuesto nos están viendo sí. estamos en youtube estamos en linkedin también así que conéctense por cualquiera de las redes sociales que ustedes usen que ahí estamos nosotros para compartir con todos ustedes frases motivacionales hay unos blogs súper interesantes unos artículos que no se lo pierdan que el próximo que viene viene súper recargado hay 28 consejos de cómo tener una muy buena presencia en facebook para sus agencias de seguros, así hay unos tips fundamentales y escritos por expertos en esta materia. Así que síganos ahí también, léanos en el blog, compártanos en el blog, que esto se trata sobre seguros SofSeguros. seguros no solamente se trata de una muy buena herramienta para manejar sus agencias de seguros, sino que también hay una información constantemente que estamos Para que se capaciten, para que estén muy pendientes de todas las... son lecturas, son videos, así o sea, es. de diferentes maneras queremos que ustedes se... Se, se instruyan, se capaciten. ¿sí? Por eso este espacio se ha denominado como Academia de seguros. seguros, es la, el espacio académico para todos los intermediarios de seguros en Latinoamérica, no solamente en Colombia, sino que todos ustedes bienvenidos. Además que estamos súper contentos porque este, bueno, esta semana abrimos un nuevo mercado, que es el mercado chileno. A todos nuestros hermanos de Chile, a todos eh, los corredores de seguros de Chile, pues bienvenidos porque ahí estaremos con toda la presencia y todo el, el profesionalismo que caracteriza a Subseguros, y con este espacio a quedarnos a Subseguros. Mil gracias, Laura, nuevamente que Dios te bendiga, muy felices de años. Antes de irnos, les quiero contar, les quiero recordar, que ya, les, pues ya les hemos eh, contado mucho sobre esta estrategia, pero les queremos recordar sobre el acompañamiento. Oh, ok, ahí está. El acompañamiento que estamos haciendo, muy pendientes, el que quiera más información de cuenta ampliar la información, nos cuenta por ahí el, por el, por Facebook y pues los contactamos y les contamos de qué se trata el acompañamiento, si todavía no han recibido la información. ¿Sí? Exacto, hay un acompañamiento para todos ustedes de manera muy personalizada, les ayudamos con algunos procesos que de pronto están un poquito trabados, así que el acompañamiento está también para todos ustedes, consúltenos a través de este medio o a través de, eh, el chat de soporte y les vamos a contar un poco más y ampliar el tema de la acompañamiento. Información. Para todos ustedes, mil gracias. Realmente esto es un espacio hecho con el corazón, con mucho talento. Esto se llama Academias of Seguros. Y nos vemos dentro de ocho días, el jueves 22 de febrero, con un coach de temas organizacionales y de equipo muy interesantes. Así que, por favor, quédense ahí pegados con Academias of Seguros, que eh, vamos a tener unas muy bonitas sorpresas y más espacios académicos para todos ustedes. Chao, chao. Sí, gracias, gracias. chao.